Se día ¡Ah, ¡Uy! ¡Vale bien! Dale, dale, bien. tira ya. gente falta poco para salir eh, bueno en unos minutos salimos voy a esperar que venga la gente no me voy a ir en la buceta y bueno ustedes me van viendo ahí por ahí y bueno no hay nadie solamente está mi primo, y bueno eso vamos a esperar que venga la gente mientras tanto eh, voy a ir sacando todo y todo eso y bueno vamos a ver qué traje ocurre en el paso llegado al campamento de Same aquí en Esmeraldas, Ecuador y según me acaban de informar que se fundó hace la década de los años de los 70 así que me han dicho que es muy bueno, yo primera vez que voy a experimentar, así que dejen su like suscríbanse y bueno vine con mis tíos, mis primos pero obviamente me vinieron a dejar no se van a quedar aquí así y bueno, y todo esto no sé si me logre escuchar bien, ando con, aquí con mis primas, entonces pues eso, y bueno voy a ver qué, qué sucede en el transcurso. Saludos para el youtuber. A todo el mundo que me apoyó Es una emoción muy grande O sea, no me lo puedo entender aquí Bueno chicos y chicas Desde aquí empecé a explorar el campamento Bueno, no todo el campamento Pero sí una parte Aquí les dejo en cámara rápida Lo que exploré. Y bueno, más adelante Se vendrán muchas cosas, actividades Y por el momento les dejo eso Bueno gente, ya acabamos de estar aquí, estoy aquí en la cabaña con los muchachos, Está entendiendo su cama Y pues yo elegí dormir acá arriba, ¿por qué? Porque a mí me gusta Y bueno, más de noche vamos a hacer actividades y miren, este, aquí está el baño ¿eh? Hay un baño aquí, se ve elegante, ¿eh? miren a mí todo hermoso. Ay. Mira, cállate, mejor, mejor. Voy a limpiar la cara porque soy como paca. Bueno, aunque para decirle está nada más, el baño, ¿eh? Sí. <risa> bueno, yo ahorita voy a atender mi cama. Ahí está con el profe que está allá. Y bueno, vamos a ver. En esto, después que atienda mi cama, voy directamente donde las muchachas. Ustedes ya saben. <risa> ¡Ay! oh, my God! El macho. Y bueno, diga, profe. ¿Todo bien? Saludos, profe, ahí. Aquí estamos, aquí estamos, listos para comenzar este reto. Para no, comenzar... No para comenzar... Sí. Después, gente... Después de pandemia. Uh -huh. Y bueno, gente... Voy a atender ahorita mi cama y hablamos ya mismo. ya Perfectamente claro y entendido. Bueno chicos, ya esta noche, ya me terminé de bañar. A nadie le importa. Eh. Bueno, yo creo que así se ve mejor, ¿eh? ¿Es porque soy negro? Yo creo que estoy bien, aunque bueno, no me creo ni guapo ni feo, pero bueno. Nada mal, niño. Ahorita es la hora de la comida, vamos a ver qué tal y bueno, sigamos. Y bueno gente, por lo que podrán ver ya esta noche... Ya saben que hasta de noche grabo, yo no sé cómo vamos a dejar esto. bueno, antes de asegurarme voy a, <ríe> voy a apagar los focos. A ver dónde está aquí. No está aquí está. Sí. Y bueno, hay una antena allá arriba. Bueno, voy a dejar esto asegurado aquí porque bueno, no sé quién tiene una llave. Y bueno, gente. Eh, ¿cómo miro la cámara? What the fuck? Vamos a ir a comer yo junto con mis compañeros La verdad se siente un aire Está muy bien, está muy fresco Ahorita lo voy a buscar a mi compañero para que me dé el protector De los mosquitos porque si sí me pica Y bueno, a seguir con el video gente ¿eh? Bueno gente, aquí estamos con mi compañero que me va a dar el protector Anti zancudo Ahí lo voy a buscar. ¿no? Bueno, mientras lo busca, regresamos a vez A ver, compañeros. Gracias. A ver, me voy a echar esto. Esperen unos minutos ahí. Bueno, gente, ya me eché en los pies. Mi compañero me acaba de decir que no dura mucho. Así que bueno. Yo. Yo lo siento, pero me tengo que reír. Yo lo siento. Y mi compañero tiene un plan va a echar bonita eh. así que muchachos que están viendo este video ellos no saben obviamente cuando vean el vídeo van a saber oh. a mí no me así, mi... bueno cracks este noche la verdad tiene una vista muy ¿qué? ¿quién tiene la llave? Ay, pero vamos a comer, wey. oye pero ¿por qué las Compañero, hay un problema. Mi compañero acaba de cerrar la puerta. Sí, y el profesor tiene la llave. Oh, shit. Bueno, gente, ahorita me voy a formar, compañero, para recibir la comida. Vamos a ver cómo está. Es que hay... Bueno, están yendo los jóvenes allá a comer. Vean ustedes mismos por su cuenta. Yo soy el último, bueno, no el último de la fila, sino que todos vienen acá. Y bueno, una vez que ya esto se vayan, pues yo voy a agarrar el mío. No importa que sea de último, pero lo importante es comer, así que aquí a esperar. Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD. Yo esperando a que me den la comida. ¡Me <risa> duele! Cámara que como hacen la comida aquí arroz con pollo, ¿No, no, no, no. vamos a comer gente ¿no, no, no, no, no. aquí gente vean aquí vamos a comer arroz con pollo, arroz con, con, con huevo, huevo y agua con... Ay, no, el huevo, Esto es arroz con pollo ah corrección arroz con pollo y patacón Ya falta poco, bueno, ya ahora sí no, ¿Se llegamos. Sí. Vamos. Hola. Ojo. Oh my god. Qué elegancia la de France. Coged en 8, coged en 8. Vete a la nuestra, a ver. Vete a la nuestra. Ay, me ponen. Ay, no. no. Bueno gente, llegó la hora de comer. Vamos a orar aquí con los muchachos. Y bueno, este, una vez que ya terminamos de esta, van a hacer otras actividades. ¿Listo? Que, pues, Buenas noches chicos. Sí. Tres sí. ricos no, doritos no, no, después no. mamacita rica preciosa de mi vida XD. Bueno gente, antes de seguir comiendo tengo que explicar una o dos cosas. La primera es que bueno, tú no puedes elegir qué plato te toca ir a comer. A este, allá... Los que tienen que hacer la comida, ya te eligen, por ejemplo, aquí estoy comiendo pescado con menestra, patacón y arroz. La mayoría de mis compañeros estaba comiendo con cuchara, pero yo estoy comiendo con trinche y con cuchillo. Y si, gente, va a haber un día, a ver, voy a poner ahí, bueno, va a haber un día que no voy a poder grabar con el teléfono, no sé por qué. Pero el último día del campamento sí voy a poder grabar con el teléfono Así que bueno, después que yo termine de comer eh, Voy a hacer otras tomas más Después de esto, vamos a ir a la capilla Que es la iglesia donde vamos a tener el culto Y bueno, listo y eso Ya acabé de comer Déjenme recojo esto Aquí solamente dejo un poquito de arroz y nada más Ahora lo voy a llevar allá Bueno chicos, aquí estoy en mi cama cerca del techo Ey, ya, ahí, es que no lo pude haber tocado, no sé por qué Y miren allá el, el, el espejo creo que sí me alcanza a ver Sí, creo que sí Sino que no me salgo cayendo y todo bien y bueno chicos, la verdad pues hasta el momento lo estoy pasando súper bien, ¿eh? Y miren acá. Sí se ve muy bueno el campamento. Ya mismo vamos a hacer las amigaciones, ustedes ya saben. Manuela. Hoy día no podemos. No estamos en casa. No mentira chicos. ¡Arapiante! Hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Vida! ¡Sida! ¡Vida! Yo creo que sí, sí está bueno. Vamos a ver cómo va a ser el transcurso. Esto, y bueno, más adelante Les estaré explicando Algunas cosas sobre el campamento Y todo eso, así que ya saben que si les gusta Estos videoblogs Superemos la menta, la menta De 50 likes, o incluso Que lleguemos a 100, porque en el otro video Si la rompimos Tiene más de 400 visitas Y 100 likes Chicos, y de verdad, muchas gracias Por su apoyo, y bueno La verdad Ahí está mi compañero. No sé qué hacer ahorita, gente. Creo que... Bueno, ahorita nos dijeron... Se pueden quedar un momento ahí. A ver, aguanten. Me dijeron, se pueden quedar un momento aquí respirando. Si quieren, ¿eh? Si quieren. Pero nunca es tarde para hacer las cosas. De hecho, me estoy grabando yo mismo en el espejo. Aunque ustedes no lo crean, se ve mucho mejor para mí que estar haciendo así... Por igual gente, la verdad está muy bien, ¿eh? Y como digo gente, si les gusta estos videos, no olviden dejar su like y suscribirse a este canal. Y bueno, a seguir disfrutando. Bueno gente, les tengo malas noticias. Yo estaba grabando, pero no me percaté que no tenía espacio, así que pues, lamentablemente lo que grabé no se grabó nada. Yo recién me estoy dando cuenta ahorita que iba a grabar otra toma y no tengo espacio. Tuve que eliminar algunos videos para poder grabar esta toma que estoy haciendo. Y bueno, en unos minutos van a tocar el timbre para estar en la capilla, que es como también una iglesia. Y bueno, aquí no voy a poder grabar porque ahora obviamente es un lugar santo, pero para tomarse la fotos o algo... Y eso sí, uy, ahí está la batería. Me dan ganas de, de ir a tocar, pero no, no quiero meterme en problemas. Y bueno, eso chicos, la verdad, todo muy bien, todo excelente. Y sigamos así. Buenos días Muchachos Ah, ya se levantaron las niñas No pasó ni un minuto güey. O sea, mami, espérate Ey, enfóquese Son las... 7 de la mañana Bueno, en sí son... Bueno, ay, no sé ni cómo hablar No puedo dormir bien, güey. ¿eh? Ya estaba avanzando. El profesor también estaba roncando. Profesorito. No quiero mostrar mi cara porque está hecho un desastre. Tengo que... Disculpen si le bajé la calidad al video si sí se ve diferente. Luego les explico. Ay, ahorita me voy a... Este, me voy a levantar a, a cepillar. Y bueno, hoy día es el día de grabar sin teléfono, si no me equivoco. Y gente allá al lado así que roncaban, parecían pura mula. Consejo del día. <risa> Consejo del día, pues Vale, Consejo del día. Es <risa> loco, no Buenos bueno, días Y bueno También fuera Saludos nah. Salud. Por acá Un saludo para YouTube muchachos No, porque no No, no, no por acá Un saludo para YouTube Un saludo para YouTube para el video para YouTube Un saludo para saludo bueno gente este me encuentro por aquí y bueno este estoy desde acá esta es la parte final de los campamentos este ahora sí la parte final de la zona de los campamentos de aquí en Same en Esmeraldas donde de ustedes también pueden venir de otros países Porque obviamente yo les voy a poner todo aquí abajo en la descripción Igual todos estamos pasando por un momento bonito, divertido Y no puedo hablar mucho porque estoy afónico Grité todo el día La verdad no pude grabar mucho porque no tengo mucho espacio en mi teléfono Pero voy a hacer lo posible para sacar algunos clips Que otros compañeros han grabado Y bueno gente yo me despido, espero que les haya gustado el video, igual esta es una de las partes finales porque no acaba todavía aún, falta aún más y bueno este, esto es todo porque estoy grabando por aquí así que bueno mi gente yo me voy despidiendo porque está muy, de verdad está muy hermoso acá está el pastor que también está grabando en su vivo y bueno gente, yo me despido y nos vemos